Hola, buenas tardes, Bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Estoy en el chino de Puerto Real. No digo nada, no digo nada. No, no, no, no, no, no. Yo soy Mercedes y hoy os traigo un haul... Un embossing, unas compras hechas en bazares de Chiclana y de Puerto Real. No son muchas, son unas poquillas y paso a enseñar ahora. Mira, compré este molde que es para hacer cubitos de hielo, de silicona, pero yo lo quiero para hacerla en resina, no la llenaré hasta arriba. Y son renos de Navidad, ahora para las fechas que vienen. Y traen pues ocho, ocho cabezas de, de reno A ver cómo salen Encontré estas bolitas Que son como las que hay en el teddy esa grandota Pero muy chiquititas ¿Vale? Son de polista y son en dorada Y me compré un cartucho de estos Y otra en plateada De los dos colores que había Me cogí una bolsita de cada mira encontré argollitas de estas que casi, casi son las que yo, el tamaño que yo más uso, ¿vale? Y compré una bolsita en dorada y otra bolsita en plata. Hay otro que es un color, color como acero, pero me gustan más estas, son más claritas. Mira, me traje también, porque las que yo encuentro allí son tres, y es una grande, una mediana y otra pequeña, bueno, relativamente. Esta traen tres, pero las tres son grandes y es para hacer los, los pinchos scraperos, ¿vale? Aquí hay seis, porque traen tres cada una, pues cogí dos poquitillos. También en el bazar, mirad, encontré esto, que es de, de metacrilato, ¿veis? Pero espejado, es como si fuera un espejo. Y compré esta. Y esta otra costaban a 1,19. Compré estos pinchos. Y estos pues que son los plateados en largo. ¿Vale? Y compré dos bolsitas. Y la cabeza es como la de una chincheta plana. Encontré esto imperdible Que no sé, esto lo tengo que estudiar. Porque estos no son lo, los clásicos Tienen un tamaño muy bueno Pero el cabezal Pues sí, yo creo que también se va a poder hacer Pero no lo sé, si sí, esto levanta esto de aquí ¿Veis? Creo que pues no Pues no lo sé, sea, creo que no Creo que no Que este hay que llenarlo por aquí O quitarle esto, pero esto es súper difícil En la bolsita traen cuatro y somen con lo plata y yo creo que esto hay que hay que llenarlo por aquí porque por aquí va, va a ser un poco complicado bueno pues compré, compré una bolsa nada más. y después compré para los terminales de los pinchos pues lo de los pendientes esto en plateado cogí un paquetillo porque yo de estos tengo esta polita que me parecieron súper bonitas esto es de la marca Accesorios o de la marca Mil... Milai Hanmai. ¿Vale? Pone Accesorios y la marca es Milai Hanmai. Mira. Y estas que son como de cristalito. Compré este tamaño y este chiquitín. ¿Veis? Pequeño, mediano y grande. De este... Hay colores que no trae este, por ejemplo, este Fucia, yo no veo aquí ninguno, pero bueno, esto. ¿Veis? Compré estos tres. Son facetadas y ni las grandes son muy grandes. Las chicas son muy chicas y las medianas, pues eso. Pero no son excesivamente una.. unos pedazos de cuenta, no. Son chiquitos. Vamos a ver. Son, no son muy grandes. Con este abecedario que es muy grande traen 50 piezas y 50 piezas y cogí solamente uno no por el precio yo no me acuerdo este pero son muy grandes y para los imperdibles grandote creo que en vez de tan chiquitos estos pues van a llenarlo más me traje estas que son de estrellitas, estas son mucho más pequeñas ¿eh? pero por ejemplo para poner verano y antes de poner la palabra pues coge y le pone una estrellita y quedan chulos. Y no son muy grandes. son Estos son más chiquititos que estos. Pero mucho más. pues cogí estas dos. Esta me traje dos. ¿Veis? Me traje dos. Estas cogí estas perlitas. Que estas son. Estas dos. Oh, espera. Dejota ahí. ¿Veis? Estas dos. Y esta Más chiquititas no había. Y entre medio de esta y esta tampoco. Así que me traje esto. Encontré estas maderitas. que Ya estoy harta de verlas, pero yo no la encontraba. Y me traje en celeste y en rosa. Uno de cada, costaba 90 céntimos. Igual. Bueno, no las tenía, digo, me las debo. Ah, bueno, compré también estas. Que las quiero para hacer las cadenas donde van ahí enganchadas las mascarillas. Con la... Para que te queden colgando... Al pecho como si fuera un collar y no al cuello que me da mucha calor. Ah, mira también cogí de los alfilerito esto para meter en las cuentas Estos es chiquititos esto me, me gustan más que el otro. Lo que pasa que no había. ¿Por qué? Porque esto termina en el ganchito y por ahí seguro que no se le va la cuenta que le metamos. Mientras que esto yo tengo cuenta que esto se, se sale la cuenta por abajo. ¿Veis? pero estos son chiquititos en un montón pero, la pie, pero son más chiquititos de J y &E, estos lacitos de colores son en color mate de plástico pero tienen un buen agujero ¿eh? mirad qué pedazo de agujero para ensaltar por ahí cualquier cosa y bueno cogí un sobrecito ¿eh? de estas perlitas me traje dos Dos de estas y dos de estas. ¿Vale? De estas de estas. Encontré estas que me parecieron muy chulas y cogidos porque aquí vienen colores que no vienen aquí. Por ejemplo, el negro no los trae aquí. ¿Veis? Y aquí el transparente no está. Y entonces cogí estas dos. Que me parecen súper chulas. Son muy grandes y tienen el agujero apañado y se insertan así, quedarían de pie, como una por aquí, saldría por aquí de y estas perlitas también que son muy chiquititas son mate mate, no tienen brillo de... o sea, no son transparentes sí tienen brillo, brillo tienen pero no exagerar. y compré un cartoncillo encontré estas estrellitas que son nacaradas, mirad que chiquititas son son muy chiquititas, ve y son son y son medio transparentes el agujero lo tienen aquí. Épico. Yo fui en Málaga al bazar que tengo abajo de mi casa y le pregunté que porque no tenían cosas de J. y, y yo tal y me muy poca. y me dijo que habían intentado pedir de esta marca porque había gente que ha ido, ha ido pidiéndole pero que en agosto estaban cerrados. Estaban de vacaciones. Y por eso no... Pero que están en, en ello y que iban a traer. Eh, me compré estos lacitos Que bueno, ya lo habréis visto. Lo que pasa es que tienen otros colores. Son transparentes. Y esto, bueno, ya yo también tengo. ¿eh? Y compré una bolsita más. Compré estas piedras. Que son... Pues, yo diría, tienen cara, son como, uno, dos, como un pentágono, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, no sé, una, un, una cosa rara. Bueno, pues me compré esto, que parece que van relleno de burbuja. No traen purpurina dentro, se ven como burbuja. En verdad no, parecen cuadradas, porque esto es... Pero no sé, tienen como... como están talladas. Como varias caras. Compré estos que yo tampoco los tenía. Los de unicornio transparentes Me cogí solamente un, un paquetito. Yo los tengo, pero los tengo en, en opaco. Aunque el negro de aquí es eh, opaco eh, totalmente. Y compré estos corazones que se atraviesa mmm, así. Y, o sea, no de arriba abajo, sino a lo ancho. Y son de cristal. Estos sí que no los tenía No llevan nada dentro Son transparentes. Y yo no los tenía y los cogí. De no tener corazones. Porque es que no me llamaban la atención. Y ahora, pues mira. Creo que son monos. No tienen el brillo que tienen. Que no tienen brillo adicionales, ni purpurina. Nada. Había de más colores, pero yo solamente me trajo, me traje o compré los blancos, son los cierres estos de llavero, pero es que es de plástico. Y a mí no me gusta que sean de plástico, porque esto termina fallando. Y entonces y esto es celeste. Por tener algunos. Estos chupetes son dos. En azul. Esto no es de J. taller. Esto es de Flike Home. Y detalle chupete. Tiene 6,5 milímetros. Mira, me traje estos azules y estos rosas. Esto realmente es pastel, yo no sé, pues un popote o colgarlo en un álbum, en el lomo de un álbum, porque claro, esto dentro abulta, ¿eh? esto es grande. O en algún trabajo de bebé, en una letra, también, que sea pañadita, también se puede colgar. En fin, que se, puede, se le puede poner por aquí algún encajito para tapar esto de plástico. No sé, yo pienso que se puede, como son bastante apañadillos, yo pienso que se puede se puede tunear incluso el chupete. Se puede poner carita. ¿Veis? Se puede poner carita el chupete, así. O se le puede poner por aquí como un, un vestidito. Se le puede poner todo con lazo, Bueno, ya al gusto del consumidor. Y por último enseñaros que y e. Compré más, pero ya lo he repartido. Mira, compré estas argollas que no son las que compré la otra vez. Estas son un alambre de acero pintado que llevan aquí. Es el cierre, por aquí se abren y se cierran con un. Con un a ver, vamos a abrirlo. Con un tornillito veré lo que os digo. Ahora, ahora. como si fuesen los collares antiguos, traían este cierre. ¿Veis? una argolla de acero y ahora esto ¿ves? se desenrosca ¿ves? y ahora se, se mete ahí lo que se quiera que tenga el agujerito ¿ves? y se vuelva a enroscar ¿ves? y entonces encontré pues había este rosa que entre rosa y lila ¿ves? encontré este rosa que me encantó, que es un rosa bebé Cogí uno, cogí este en azul, celeste, este en mini, que no sé cómo se verá ahí, pero es mini, y este en blanco. Y estas costaban 2,99 céntimos. La verdad es que son bonitas, yo no... Pero vienen de dos en dos. Quiero decir que si tú necesitas cuatro, pues tienes que comprar dos paquetes, ¿ves? Para ponerle de argolla... A cualquier álbum, en vez de en la otra esta, y son apañadas ¿eh? son grandes bueno, pues ya está nada más, esto ha sido todo lo que he comprado un día que fui rápido y veloz a unos bazares a uno a uno en Chiclana, que siempre voy y a otro en en Puerto Real ya está, no hay nada más Espero que os hayan gustado. Si es así, me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Suscríbete. Gracias a las nuevas suscripciones. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome. Está y si queréis suscribiros, solamente tenéis que darle al suscribirle de aquí de la esquinita. Y para que YouTube os avise, pues nada, le dais a la campanita y ponéis la campanita siempre. Pues nada más. Besos para todas, cuidaros y hasta la próxima Que si Dios quiere pues será pronto Chao Tres,